Bueno, pues como todas sabemos, los gráficos y las imágenes también están todas protegidas. Por lo tanto, eh, voy a hacer un, un pequeño dibujo, un pequeño esquema para ayudaros y ayudarme a mí también a explicaros un poco eh, cómo se hacen las, las cruces y los puntos de, en el bordado del punto de cruz. Eh, voy a utilizar un rotulador para que veáis un poco lo que es eh, la puntada eh, ya os he comentado que eh, el punto de cruz o si no lo he comentado lo hago ahora el punto de cruz eh, es cambiar cada cuadrito de, del gráfico que estemos utilizando por un cuadro de la tela a ida que estemos utilizando a la vez o sea cuadro de un, de un gráfico para el cuadro de un tejido vamos a hacer un pequeño esquema, eh, una especie de corazones y globos, pero cositas muy pequeñas y, por supuesto, a ser posible de un solo color, para que todo nos resulte un poquito más fácil. Vamos a empezar haciendo eh, lo que sería, por ejemplo, un corazón. El corazón tiene una forma más o menos así, pues vamos a hacer un corazón en punto de cruz. Esta parte sería esta parte de arriba, vamos a saltar unos puntos y vamos a hacer otra cruz que sería esta parte de aquí, ¿vale? A partir de aquí, pues hacemos, eh, vamos a ir añadiendo puntos y quitando puntos. ¿Veis? Vamos haciendo lo que es la forma del corazoncito ahora aquí tendríamos que abrir un poco más veis vamos haciendo ya se va viendo la forma del corazón ahora vamos a hacer aquí un poquito más grande y ya mantendríamos esta forma por lo tanto vamos a hacer una repetición de los mismos puntos y otra repetición de los mismos puntos bien tendríamos más o menos el corazón la parte central del corazón ahora ya vamos a hacer lo que es el pico de abajo para eso vamos a empezar a menguar iremos aumentando o quitando puntos a medida que vayamos haciendo el gráfico yo he decidido hacerlo de ese tamaño pero el tamaño lo marcáis vosotras si lo queréis más pequeño o lo queréis más grande pues se le ponen más o menos puntos este sería nuestro corazón que si vemos la forma que tiene veis simula un corazón Pues este sería una parte. Voy a cambiar de rotulador para que lo veáis y vamos a hacer, por ejemplo, eh, pues no lo sé, un globito por, por hacer algo. Vamos a empezar aquí, por ejemplo. Y vamos a hacer la parte de arriba del globo. Vamos a ir aumentando, por ejemplo, aquí le aumentaremos uno. Aquí le pondremos uno más. Y aquí también saldremos un poquito, porque necesitamos hacerle la forma redondeada. Aquí vamos a salir también uno, por ejemplo, y vamos a ir haciéndole el dibujo. Yo voy ahora un poco rápida, pero cada cruz tiene que entrar dentro del de cuadrado. Yo voy un poco más rápida porque ya sabéis que siempre voy un poco con el tiempo justo. Y es que esto es de verdad muy muy sencillo de hacer. Ahora iremos quitándole los puntos para hacer la forma de, del globo. Y aquí, mirad, si damos la vuelta así... Ya tendríamos el globito y ahora vamos a hacerle lo que sería donde fuese el lazo, el lazo o la cuerda, para que se nos abriera de esta forma así, ¿veis? Y de aquí pues ya saldría lo que es la cuerdecilla, ¿veis? Pues eh, más o menos eh, esto es un esquema de punto de cruz. Súper fácil, sencillo, simple, pero que bueno, yo lo he hecho eh, en un momento y siendo mío eh, puedo compartirlo con vosotras y pues, digamos que con este dibujo podemos empezar a abordar unas pequeñas cruces. Como veis es muy sencillo, por supuesto yo lo que os aconsejo es que compréis revistas o los gráficos o los kits o lo que vayáis a iniciaros con el punto de cruz. Yo solo necesito esta imagen para poder trabajar en, de cara a los tutoriales, ¿vale? Vamos adelante.